Bueno, hoy, hoy estamos aquí con unos amigos que yo me quedé con ganas de estar con ellos a solas y poder conocerles un poco más en profundidad. Lo primero, bienvenidos, muy, muy, muy obrigado por, por estar aquí con nosotros. Eh, estoy intentando hablar un poco de portuñol porque merece la pena conocer un poquitín las lenguas de nuestra península ibérica para poder compartir y conocer aquello que tenemos aquí al lado, sobre todo cuando es tan interesante como vuestra cultura. Estamos con Desi, estamos con Felipe, hijo de Ramiro. Personas que sienten la música tradicional de su tierra, de Portugal, de, de esta zona de la raya con Zamora, de una forma muy especial. ¿Por qué nos hablas un poco de tu formación, cómo aprendiste, quién fue la persona que te dijiste tú? Esa, esa forma de tocar la gaita la quiero yo para mí. Cuéntanos de eso. Sí. Bueno, uh, para comenzar, uh, uh, no sé si puedo, más voy a hablar mirandés. Uh, e então, queria-vos dizer uma coisa, nós, al, al, eu, no meu caso uh, especial, ao que sei, aprendi-lhe eu solo, porque sempre gostei muito da música tradicional, da noja terra, e porque uh, existiu, e existe ainda, aos politeiros, em São Martino, Politeros. politeiros, e então, eu fui politeiro, assim como Ramiro, também fui politeiro, muitos anos, e gostemos sempre dessa música, e... E mais tarde eu disse assim, bom, agora vou eu aprender a tocar a gaita para tocar com os politeiros. E foi assim que fiz. E a, mais, a, a, a coisa mais importante nesta história toda é que eu aprendi a tocar a gaita numa gaita que meu pai fez o ele. não Meu pai não sabia tocar, nem sabia cantar, nem sabia bailar, não sabia nada. Mas um dia ele decidiu, de, disse que ia fazer uma gaita para o filho e fiz uma gaita para mim. E eu naquela gaita aprendi a tocar. E foi nesta que eu comecei a tocar para os politeiros. E a partir daí, pronto, depois, comecei a, a, a ouvir músicas do lado de, de, de Espanha, eh, com os nossos amigos aqui de la, de, la, de la Raia, e aprendi a tocar e, ah. músicas deles, e comecemos-nos a juntar. Eles tocavam músicas, nós, nós tocavamos músicas deles. E como ia uma música tradicional e que nós nos identificámos nele, cada vez estamos mais, eh, mais interessados em continuar, porque se nós não continuamos, isto vai-se a perder e nós queremos transmiti-la às aos nossas aos nossos gerações mais novas e uh, queria aproveitar para dizer que uh, nós uh, já que temos a nossa língua mirandesa, falamos ao mirandês e temos músicas ao mirandês e inclusive neste, no mês que vem que entra agora temos um festival de música mirandesa em Miranda ¿Cuándo, concretamente y dónde? Y es en la ciudad de Miranda y, la, la y no tenemos la certeza, pero debe ser el, entre el día 10 de julio y el día 13. O sea, ya, es, entre el 10 y el 13 de julio, sí, ese, ese encuentro y, folclórico. Sí, de, y el festival de música tradicional mirandeja. Entonces, nosotros queremos no, no tienen, participar no, no, no, no en él. No tienen duda. Si no, no, realmente no. Disfrutarlo y verlo en vivo. Ahí está la ciudad de Miranda, que está aquí al ladito de, de Zamora, y un festival, además, con prestigio, porque lleva muchísimos años. Uy, yo no tengo la certeza, pero debe andar a la vuelta de la décima cuarta, décima edición. Coño. Y ahí es muy importante. Y entonces, la, la particularidad de este festival es que las, las cantigas que son presentadas son a mirandés. Como estás hablando el... tú. Claro, como yo estoy a falar en este momento. Y, y yo sí eh, te lo agradezco porque así nuestras, nuestras orejas, nuestros oídos se van acostumbrando a esta lengua hermana que se hablaba también en esta zona de, de Zamora. Claro que se, que se hablaba. Y eh, pronto, algo que es muy importante para nosotros porque eh, la gente no sabe y piensa que esto es un dialecto, pero desde, no. no, desde 1992 ya es una lengua oficial la que nosotros. Eh, tenemos mucha honra en hablar y en que ella se mantenga al más tiempo posible. Y ahora vais a escuchar cómo hablan mirandés las gaitas, porque van a, vamos a escuchar el primer tema interpretado por ellos tres, por aquí, por nuestro amigo Dési, por nuestro amigo Felipe y por nuestro amigo Ramiro, la gaita puramente mirandesa. Ahora no es una, una lengua, sino es un puro sentimiento lo que vais a sentir. Así que venga, vamos a por las emociones, quitamos las cosas de medio de la sala y a bailar con los mirandeses. Aquí nos tenéis de nuevo y, y para mí es un honor, sobre todo como castellano y leonés, ¿no? porque mira que somos y estamos interrelacionados con gran parte del mundo, ¿no? en América, en Filipinas, hay resto de la cultura castellano y leonesa en todo el mundo, pero hay una cultura muy especial con la que no me siento hermanado, sino que siento que es parte nuestra. ¿no? De hecho, la formación del Reino de Castilla y de León junto con el Reino de Portugal eh, nace parejo. ¿no? Dos primos hermanos, Raimundo de Borgoña y Enrique de Borgoña, que eran primos hermanos, se casan con dos hermanas, hijas del rey de León, y de ahí sale el reino de Portugal y el reino de Castilla, que luego se funde con, con León, hasta convertirnos en lo que somos. Y antes hablabais de una cosa que me parece muy interesante, que era que vosotros, el, el, la lengua con la que habéis nacido, me lo contaba Ramiro, eh, era el mirandés, que el portugués, hasta que no fuisteis a la escuela, no lo aprendiste. No, si sí. nosotros, en, en, en, nuestro, en los pueblos de, que pertenecen a Miranda do Douro... ¡Qué envidia! Eh, ¿Cómo habla el castellano? Se, ¿Cómo habla el portugués? Se, bueno, se hablaba mirandés, se habla, se habla mirandés de, desde siempre. Y entonces, como antes de ir a escuela, pues lo hablábamos con nuestros padres y solo aprendíamos el mirandés o el portugués... Al, ...al ir a la escuela, porque hasta los cinco, casi seis años o siete que no se iba a escuela... ...pues hablamos el mirandés, y entonces es como decimos, eh, para hablar una lengua como esta... ...que es el mirandés, pues hay que mamarlo, hay, y que, nacer. hay que nacer y hay que, hay que vivir allí... ...porque, hombre, se puede aprender, pero no como nosotros lo aprendemos... Eh, que, que hasta los cinco o seis años que íbamos a escuela, pues no se hablaba el portugués. Oye, de, de de sí. hay una cosa que también me gustaría mucho que nos contares, porque yo ya lo sé, además que jo, estoy calvo, pero es que se me ponen los pelos de punta cada vez que veo a los paloteiros de la zona de Miranda, estos hombres aguerridos, pegar esas, que son nuestras, nuestras danzas de espada, nuestros paloteos, que se hacen por toda Europa, incluso en el norte de África, ...pero que aquí en esta zona tienen una importancia... ...porque no nos cuentas un poco e invitas a la gente que nos está mirando... ...a que venga a alguno de esos lugares, pueblos, localidades... ...donde se sigue haciendo los paloteos de la forma tradicional... ...sin plástico, sin lentejuela, sino con, con, con sentir. Sí, completamente originales... ...y eso, bueno, para el, alguien que quiera venir... ...pues en Miranda, tenemos las fiestas de Miranda que se pasa entre el día... 15 ...y el día 20 de, de agosto... ...¿También con la Virgen? Sí, claro... ...exactamente, y entonces eso... ...pues hay politeros... ...de, de los pueblos de Miranda... ...que van a, a representar Miranda... ...en esas fiestas... ...todos los días de la semana... ...durante la semana de fiestas... ...tienen politeros por las noches y pueden venir cuando quieran porque son los paloteros. A mí me gustaría que nos contara Ramiro, si le pasas el, el micrófono, porque Ramiro antes me contaba la historia de los paloteros, de que eran los mozos solteros, de una promesa a la Virgen porque hubo una enfermedad, un mal, ¿por qué no nos cuentas esa historia? Eh, esta, la historia esta, los... esta historia o esta conta o, o este chiste ya viene de nuestros antepasados que nos contaron cuando éramos pequeños que a dança dos pauliteiros ali na nossa zona eh, começou porque parece que havia uma doença, uma moléstia uma enfermidade que estava como hoje há muitas naquela altura e que estava a apanhar muito mais as raparigas, as mulheres e então os homens, os rapazes novos estavam a pensar que provavelmente não iriam casar, se morressem todas as jovens, eu não casaria. Seja, então as fizeram, teniam, estavam com uma, um pouquinho, tinham um problema. De mim, de mim, e os moços não queriam casar-se. já não havia mulheres, por o melhor nos casar. E então fizeram uma promessa à senhora do Rosário que se acabasse com aquela doença, que fariam uma festa no fim de branco, que é quando há mais gente e quando é mais alegre, porque durante o ano há que fazer as tarefas do campo, não há muito tempo para festas, fazeriam uma festa à senhora, se acabasse com a doença. E isso parece que resultou, resultou e daí em diante, nós nem nos lembramos dos anos que será, houve sempre essa festa dos moços solteiros. É feita sempre os solteiros, agora é agora para o dia 24 de agosto, que os rapazes faz. solteiros fazem os tais pauliteiros... Politeiros com os paus e com as castanholas e com um traje original também lá da aldeia onde vão dançar pelas ruas todas da aldeia para recolherem porta, por porta porta, a porta para recolherem as molas como se dizia na o altura dinheiro. que mais pagavam com trigo ou centeio para depois venderem este cereal a uma empresa ou moinho ou molineiro para pagarem a banda de música que viria nessa altura ou até a tão, um altifalante que se chamava okay, bueno. Y eso ya es de nuestros antepasajes, de nuestros padres y e abuelos, y se e continúa haciendo. E Esteve, en los años 80, casi a terminar, porque no había mocidade. Oye, Todo... ¿y qué os parece si tocáis un, una pieza de, de ese momento? Para que la gente que nos está mirando, nuestros amigos y e amigas de Castilla y León, y de muchas partes del mundo que sé que nos miran, sientan cómo es, no no lo vais a ver, para verlo tenéis que ir a Miranda, tenéis que venir a esta tierra mágica aquí al lado de Zamora para poder verlo, pero sí que podéis escuchar, y regresamos enseguida, a la gaita sanabresa y a la percusión sanabresa, uy, sanabresa, eh, mirandesa, disculparme a la percusión y a la gaita mirandesa, una pieza tradicional utilizada en el peloteo, y regresamos enseguida. Bueno, volvemos a aquí, volvemos con nuestro amigo Desiderio, con nuestro amigo Felipe y con nuestro amigo Ramiro para seguir escuchando y aprendiendo un poco más de estas cosas que tenemos cerca y hay veces que se nos pasan de largo, pero que considero, y vosotros seguro que a partir de ahora exactamente igual, que son importantes, sobre todo en una comunidad como es Castilla y León, que tenemos tantísimos vecinos con los cuales interrelacionamos de hace siglos. ¿no? Estamos junto con Asturias, estamos pegando a Galicia, estamos pegando a Portugal, estamos pegando a Extremadura, estamos pegando a Castilla-La Mancha, Valencia, La Rioja. Pues en esta nueva temporada queríamos eso, ¿no? salir un poco del ombligo del egocentrismo y ver las cosas que nos unen y no que nos separan. En este caso estamos con gente de aquí, de la zona de Miranda, Miranda Douro, ...que es un lugar donde conserváis una lengua como nos habéis dicho... ...y conserváis vuestra tradición pero además con, con bastante orgullo y con bastante dignidad, lo hacéis muy bonito. En tu caso, ¿cómo aprendiste? ¿Cómo te dio cómo dijiste tú, aunque ya nos ha contado un poco de sí, que también tiene que ver con el paloteo, con esas danzas guerreras antiguas que los hombres han vestidos de blanco, color ceremonial, ritual, en el cual podíamos hablar mucho, pero no es el momento. ¿Cómo, cómo aprendiste? ¿De quién aprendiste tú, Ramiro? Porque además tú te, también eres un artista, te fas la castañola, te fas tantas cosas. Eh, yo también desde pequeno, considero que somos mais ou menos do mesmo ano, como já os nossos pais tinham sido politeiros, politeiros é os dos paus, sempre gostámos das danças e assim que tivemos a idade dos 15 anos, quisemos entrar para os politeiros, mas os mais velhos disseram, não, porque a aldeia é muito grande e tu não te vais aguentar a dançar as horas todas, e então não nos deixaram esse ano dançar, ficamos para o ano a seguir e o ano a seguir, então a minha mãe foi à feira e comprou então, uma camisa branca que havia nessa altura nas feiras e hoje não há, não se encontra que era toda floreada dos dois lados e comprou um chapéu e umas fitas que se punham no chapéu Chapelo para enfeitar o sim, claro. sí, e um chaleco e prepararam isso tudo, tanto a minha mãe como a mãe do Zidério, que Deus as tenha em descanso e prepararam-nos para lá a seguir e éramos todos Oito politeiros, todos nuevos tu fillo, tu fillo además le viene de raíz, pero a mí me gustaría que nos contara él personalmente por qué y, y que animaras un poco a la gente de tu edad, de tu generación, sobre todo en esta zona de, de Nosa Tierra, en Castilla y León, hay mucha gente joven que piensa que la tradición es algo aburrido y, y yo creo que no. Y, y tú nos podrías contar, en tu caso personalmente, por qué, qué es lo que te gusta, por qué, te, por qué tocas la gaita. Yo toco gaita porque... Com mais novo, entrei num grupo de, de gaitas, que é os gaiteiros da freiria, em que aprendemos, o meu pai foi para lá e, e chamou-me para ir. E eu fui, comecei a tocar a caixa e depois, adiante, adiante fui aprendendo as músicas, decorando-as, até que cheguei a à mesa mesas e comecei a com a gaita. Por que não a gaita? Já que estamos cá no norte e Miranda, porque não tocar a gaita? Es una cosa que toda la gente toca, yo también quise aprender y ahora tengo ido pelos los festivales a tocar. También se liga, se liga mucho, ¿no? Las chicas dicen, ¡ay, mira el gaiterillo, ¿no? Oh, sí. <risas> oye, Desiderio, cómo podíamos ponernos en contacto con vosotros? Tenéis una página donde poder seguiros, donde poder profundizar, ya que no tenemos mucho tiempo en este programa para conoceros a fondo, pero sí que habrá mucha gente que diga, oye, quiero saber más de, de esta gente de Miranda, de Douro. Bueno, pues eh, tenemos una página que se. Eh, con, eh, con el enderezo eh, electrónico, que se llama artegaitas.com. Eh, lo vais a ver aquí abajo, ahora en un faldón. Eso, artegaitas eh, se escribe con arte y no lleva E. Eh, artegaitas directamente, artegaitas. No te preocupes, porque ahora mismo lo están viendo nuestros amigos y amigas de Castilla y León y espero que también de la radio de Portugal. La dirección vuestra. Yo quiero reingraciaros muchísimo, obrigado por haber venido aquí a esta localidad de Zamora, a este precioso lugar que se llama Alcanices. Queremos agradecer a, a la gente que nos ha dejado este espacio para poder estar con nuestras hermanas de Portugal y sin vosotros estoy seguro que la cultura no hubiera sido lo mismo. Somos nosotros que vos agradecemos. ...porque también nos gusta mucho la cultura nuestra... ...así que la de, de nuestros hermanos aquí de, de, de Castilla y León... ...y Aliste y toda esta zona... ...y entonces nos os agradecemos y esperemos que nos veamos... ...en alguna parte eh, con la gente que nos ve... ...y que digan así, pues esta gente las vimos en el programa... ...y ahora las vemos en directo. Yo el primero, yo primero que os doy mi palabra... ...de estar en Miranda y aprendiendo del paloteo y disfrutando, como bien decía nuestro amigo tiene varios nombres Felipe, Jorge, eh, disfrutando de lo, de lo que realmente merece la pena, que es la tradición, nuestro origen. ¿Dónde vamos a ir si no sabemos de dónde venimos? En este caso, ellos nos han dado una lección porque saben perfectamente de dónde vienen. Así que, vámonos con la música a todas partes.